de Valerza y le vamos a dar la bienvenida con esa cortina al contador Diego Zuliani. Hoy para hablar de la ley de moratoria le vamos a preguntar de qué se trata. ¿Cómo te va Diego? Buen día, ¿cómo andás? Hola Nicolás, hola Nancy, buenos días, ¿cómo estás? escuchando la cortina. <risa> nos debes bueno, no es que nos debes ya pagaste tu, tu cuota de Muy show bien, aquí en, en 179, pero bueno, nos gustaría que en algún momento, si se puede de nuevo, eh, vengas aquí y nos des... Eh, algún otro show cortito ¿Por qué ahí como. No? estaría ¿eh? bueno estaría bueno, ¿o no? Sí, eh, sí para sí. que deleitar a la gente, ¿eh? que la verdad que en aquel momento Fue un éxito. La, la rompiste, Diego, sí, tal cual, tal cual. Fue un éxito, Léxico. así que estaría bueno. Bueno, Diego, eh, ley de moratoria. Zapatero o zapato. Sí, eh, se, aprobó, <risa> sí. se aprobó en el Senado la ley de moratoria. Sí. Con algunas modificaciones de lo que habíamos hablado la última vez. ¿Tiene alguna. ...algunas particularidades muy interesantes... ...y bueno, yo la idea es que pueda resumir básicamente... ...en qué consiste la moratoria... ...la moratoria es una, una flexibilidad para pagar deudas... Sí. Con, el, ...con la FIP... ...básicamente son, esta moratoria va a incluir... ...deudas que tengamos por previsional... ...deudas previsionales, es decir, vinculadas a la relación laboral... ...aporte y contribuciones a la jubilación, ANSES y fondos... ...deudas vinculadas a lo que es este, deudas impositivas, IVA, ganancia. ...bienes personales, fondos de educación... ...y de relacionadas con la, las obligaciones aduaneras... ¿no? ...derecho a exportación, importación, tasas este, y demás. Todas estas obligaciones que hayan vencido hasta el 31 de julio de este año... ...31 de julio, vencido hasta el 31 de julio... ...pueden ingresar en este régimen de facilidad... ...tanto las obligaciones principales como secundarias... ...intereses punitorios e intereses resacitorios incluida las sanciones y las multas. Lo interesante es que también incluye lo que es planes de facilidad de pago y además este, todo lo que abarca el régimen de retentivo, o sea que las retenciones que debemos actuar como agente de retención. Todas estas obligaciones son interesantes porque van, incluyen, abarcan a una gran cantidad de obligaciones y abarcan una gran cantidad de sujetos, personas físicas, jurídicas, grandes y pequeñas empresas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que están excluidos en este caso las grandes empresas que tengan activos en el exterior que podrán ingresar si sí, dentro del plazo de 60 días de ingreso el plan de pago exteriorizan y repatrian el 30% de los activos que tienen en el exterior. Pero vamos a, vamos a ver cuáles son las cuáles son los condiciones, cuáles son los beneficios de entrar en una moratoria. Primero lo principal es ...una eliminación o condonación de las multas, de las sanciones... ...la suspensión de las acciones legales algo que es una sentencia... ...están, están fuera, o sea, van a haber una eliminación de las sanciones... Una, ...se extingue del pleno de derecho las sanciones y multas... ...y en el caso de los intereses hay una quita y una condonación... ...para las deudas que son desde el 2018 hasta que vencen al 31 de julio los intereses no van a superar el 10% del capital, es decir, que el resto es una condonación. Y cada vez que vas más atrás, la condonación se va achicando en, en proporción al capital. Entonces, esa es lo, la parte interesante. Hay una quita de las condonaciones, hay una suspensión de las sanciones, ingresando. ¿Qué tenés que hacer para ingresar en la moratoria? Básicamente pagar. Podés pagar con eh, una compensación de créditos o con... Pago en efectivo, donde si la deuda consolidada se paga en efectivo, hay una quita del 15%. Y finalmente poder hacer un plan de pago, una facilidad de pago, y en este caso la facilidad de pago es, es muy interesante porque estas facilidades de pago son, en el caso de las deudas por aporte a la seguridad social, es decir, deudas que vos tenés como empleador o las retenciones que hiciste para la seguridad social que tenés que pagársela a la FIP, poder hacer un plan de pago de hasta 60 cuotas, 65 años, y este, si sos PYME, PYME o asociación, o persona fí física, o asociación en divisa, pequeña contribuyente, y el resto, las grandes empresas, grandes contribuyentes, hasta, hasta cuatro años. El resto de las deudas las puedes pagar a 10 años, es decir, 120 cuotas este, para las pymes y ocho años para las grandes empresas. Este es el, el régimen general. Tiene una tasa del 2% no las primeras seis cuotas y después va, va a velar va a dar el promedio de la tasa del plazo fijo que pagan los bancos para, para, para adelante, con lo cual es una, un sistema de financiación muy interesante. Uh -huh. Diego, la ley que... sí. en, en este caso, y algo habíamos hablado la vez anterior, eh, vos nos decías, ¿Sí? bueno, es preferible que no paguen lo que está por vencer hasta el 31 de julio, porque después lo van a, van a poder hacer, por ejemplo, un plan de pago. Uh -huh. Pero cuando uno empieza con este plan de pago tiene que igualmente ir pagando la cuota que corresponde o no de los meses de agosto, bueno, septiembre, porque ese plan de sí, pago va a ser para los meses anteriores. ¿O cómo es? En el, proyecto, en el proyecto original se prevé las obligaciones con vencimiento a junio, es decir, las deudas de, de mayo. Ahora se extendió un mes más, así que son los impuestos vencidos hasta junio, que vencen en julio, se pueden incluir en este plan de pago. Y la primera cuota de los nuevos planes van a ser con vencimiento en noviembre. Ajá. La primera cuota, Ajá. y de ahí se va para adelante. Después, lo, lo que sea, de, después de las obligaciones que vienen posterior, tenés que pagándola normalmente. Claro, claro. Así Ajá. Que no entran en este régimen de moratoria. Y hay planes para eso, hay otros planes que podés ingresar, este, eh, que son con tasas más altas, y ahí entra en la categoría del y otras cosas más. Pero esta moratoria prevé todas las deudas, todas las obligaciones pasadas que te permiten hacer un plan de largo plazo, con un periodo de, amor, de periodo de gracia, y que tiene dos particularidades interesantes, algunas, no notas interesantes, algunas críticas, ¿no? porque normalmente los, las moratorias no incluyen en su régimen la posibilidad de deudas por agente de retención, ni tampoco incluyen a contribuyentes vinculados a eh, acciones de, de concurso y quiebra y en este caso se han incluido este, este tipo de, de, de situaciones en las que las sociedades o las personas tienen un concurso de quiebra bajo la condición de que va a seguir la explotación. Esto obviamente huele a Cristóbal López, entonces ha tenido una gran oposición en, en, el, en, el, en la votación ¿no? de, de esta ley, pero esto es lo que prevé la norma, incluye a muchos, posiblemente beneficie a otros, y, este, y ha sido criticado. Eso por una parte. Y otra novedad que tiene la ley es la, la, el beneficio o el, el segundo reconocimiento que se da a los buenos contribuyentes. Es decir, los buenos contribuyentes, las personas que han pagado la, la, normalmente en tiempo, es decir, que desde el 2017 hasta la fecha de la publicación de esta ley estén un, no tengan incumplimiento de sus obligaciones fiscales y hayan pagado sus deudas. Hay que ver después la letra finita que dice la firma respecto a eso. En principio es un buen contribuyente y en el caso de los monotributos, durante una cierta cantidad de periodos no van, a poner, no van a pagar el componente impositivo que pagan ellos todos los meses. Durante, por ejemplo, categoría A y B no van a pagar durante seis meses el componente impositivo de 100, de 300 pesos depende de la categoría. Eso durante tres, seis meses no van a pagar. En el caso de los responsables inscritos van a poder deducir por un ejercicio fiscal el 50% de la ganancia mínima imponible. En el caso de las pymes, de las empresas, van a poder utilizar un mecanismo que se llama de aceleración de la amortización de las inversiones, que permitan reducir la base imponible. Un poco técnico, pero tiene un beneficio ahí financiero, sobre todo uh -huh. este, respecto a la declaración para los la, los buenos contribuyentes. Una consulta, ya que estamos hablando sí. de los monotributistas, por ejemplo, una persona eh, dejó de pagar el monotributo eh, por varios sí. meses, después se dio de baja y ahora quiere retomar. ¿Puede entrar en esta ley de moratoria para refinanciar esta deuda que tiene? Sí, puede entrar. Ajá, bien. Sí, exactamente, puede entrar. De hecho, le conviene entrar en este momento. Ahora. Entrar regularizar todas las obligaciones que tienen, este, lo que no incluye en la moratoria son deudas con obra social y ART, porque no son obligaciones que, re, que, que, le, que le competan al Estado Nacional, o sea, si bien recauda la FIP, no es una, un régimen que, que, que pueda, ellos invitan a que se haga, pero no incluye o no está alcanzada por el régimen entonces, lo que sí te, te piden una condición, que una de las cosas que vamos a promover en este momento, es que tengan los certificados PYME. Entonces, eso es requisito para que no caiga el plan. Igual que es un plan a 10 años, se puede caer el plan si vos dejas de pagar C-cuotas o esos PYME o si no tenés vigente tu certificado PYME, que sería este, un error este, muy, muy fácil de cumplir. Entonces, hoy tenemos que sacar el certificado PYME para hacer los planes de fácil de pago meter en todos los planes de facilidad de pago las refinanciaciones, porque muchas veces lo, lo que pasa con las pymes que hacen planes, hacen planes, hacen planes, se hace una bola de planes y hay cuotas que pagan, cuotas que no pagan. Bueno, todas estas cuotas, todas las obligaciones por régimen de retenciones pueden ingresar y es una ventaja, si bien serán políticamente criticadas, es una ventaja para muchos, entonces hay que reestructurar, beneficiar, ese un plan de pago a largo plazo. Bien. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que hay limitaciones. Las grandes empresas, por ejemplo, que entran en un plan de pago, no pueden acceder al MUL, no pueden acceder quiero decir, al dólar oficial, no pueden acceder al contado con liquidación, no pueden distribuir utilidades. Las pymes, cuando ingresan a este plan de pago, no pueden ingresar, no pueden hacer adquisiciones de activos del exterior o transferir dólares al exterior, porque eso provocaría que se, la caducidad del plan cae el plan. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, son restricciones que el Estado pone para darte ventajas en un plan que puede ser a 10 años, a una tasa del 2% o del 30% en un país superinflacionario, obviamente implica una licuación de la deuda, una quita muy grande de intereses, sanciones, multas, y, sí. y, este, y evidentemente tiene un beneficio interesante para todos los que podamos acceder, así que hay que entrar, es el momento de, de entrar. Si uno no puede pagar otros meses, bueno, verá esa situación que vamos a plantearle en otro momento, pero regularicemos todo el viejo Claro, Ay. y es sencillo entrar, porque estamos hablando de poder ingresar en esta moratoria, que conviene entrar en este momento, es, es sencillo entrar, ¿cómo tiene que hacer el, ¿Cuál esta es persona? El claro, ¿cuál es el trámite para poder entrar? El trámite es muy fácil, ¿no? eso es, falta la, reg la reglamentación de la FIP, ¿no? pero una vez que esté reglamentada por la FIP, con la clave fiscal, vos sí. tenés una clave fiscal que no es el Cuit es clave fiscal es una clave que te da la o la sacás, entras con tu quit y clave fiscal con la página y te van a aparecer obligaciones ahí que vos podés regularizar, tenés que ir a una parte para hacer un plan de pago de la moratoria, va a salir seguramente la, la moratoria, te va a incluir ya todo lo que puede ingresar, vos decides este, decide, siete decide, no, este no, te recalcula y se hace el plan, no va a ser muy, muy complicado, no es, tiene que hacerlo generalmente lo hace un contador, pero hay veces que no es tan complicado, dependiendo la, la complejidad de la complejidad del, del contribuyente y de las obligaciones que tenga, pero se hace todo por clave fiscal. Y después sí. tienes que tener en cuenta otra cosa. La ley prevé que puede o no haber anticipos. O sea, uh -huh. se determina la deuda que vos tenés, se consolida la deuda, se la quita de los intereses, hasta un porcentaje, y de esa deuda te pueden decir, bueno, necesitamos que pagues un anticipo del 5-10. o Puede o no. En el caso de las pymes, asociaciones, con quebrados que van a continuar su explotación, puede no haber. En el resto de las grandes empresas sí o sí va a haber un anticipo. O sea, eso tenemos que entrar, en claro. no sabemos cuánto, pero eso es lo que prevé hoy la ley. Así sí. que bueno, uh -huh. hay unos temitas interesantes, este, pero bueno, hay que, hay que entrar, benefician a algunos, benefician a todos, es una moratoria para todos realmente muy avalicativa de muchas cosas y el momento de regularizar. Exacto. Si después no lo podemos pagar, lo vamos lo vamos pecheando, pero por lo menos en el momento de que nos uh -huh. quiten los intereses, nos quiten las multas, las sanciones, y poner planificar en el horizonte en el que nosotros podemos claro. desarrollar nuestra actividad. Aprovechar ¿no? este, este plan, esta refinanciación, para tratar uh -huh. de, de ponernos de al día sí. con una tasa muy, pero uh -huh. muy bajita. Diego, muchísimas gracias. ¿La gente se puede comunicar con ustedes a través de las redes sociales? por la, todas las redes sociales, por Facebook, por Instagram, nos pu pueden buscar en YouTube, también esto se repite y se graba y se publica uh -huh. en YouTube, o a través de info.valencia.com.ar nos mandan un correo electrónico y este, nos pueden seguir por las redes sociales, nos hacen las consultas, las consultas son gratuitas sin ningún compromiso. Así Ahí que está. Bueno, nada, lo esperamos. Porque Bien, Diego, muchísimas gracias, nos volvemos a reencontrar la semana que viene con más herramientas para la gente que nos acompaña, gracias. Dale, nos vemos la semana que viene, chao